Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta audiencia de rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro, ANE Vigencia 2016. Saludamos a los asistentes al Hotel del Cosmo 100 en el norte de Bogotá, de quienes nos siguen vía streaming, por nuestra página web www.ane.gov.co. Para hablar de la gestión de esta entidad, que cumplió ya siete años de haberse formado en el mes de febrero, nos acompaña su directora, la doctora Marta Liliana Suárez Peñalosa, quien lidera el grupo de expertos en espectro de la ANE. Directora, muy buenos días. Buenos días, Natalia. Buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy y aquellos que nos siguen en streaming. Para la ANE es muy grato estar haciendo este ejercicio de rendición de cuentas. Es la manera de interactuar con la ciudadanía, de contarles nuestros logros y demostrarles también las perspectivas que tenemos para los próximos años. El día de hoy me acompañan las subdirectoras de la Agencia Nacional del Espectro, estamos todo el equipo directivo, está la ingeniera Margarita García, que es la subdirectora de Gestión y Planeación, la doctora Janet Jiménez que es la subdirectora de Vigilancia y Control del Espectro, y la doctora Sonia Cáceres, que es la Subdirectora de eh, Soporte Institucional de la ANE. Gracias, directora. También se encuentra presentes el equipo de asesor de la ANE y funcionarios de la entidad. Para garantizar que haya una mayor participación de la ciudadanía, queremos invitarlos para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, twitter, arroba ane-alpisocolombia y Facebook ANE.colombia. Allí nos pueden dejar todas sus inquietudes, también tenemos una línea habilitada, en un celular 310-248-0804, pueden hacer las llamadas y pueden comunicarnos sus inquietudes o dudas. La audiencia de rendición de cuentas que realizamos el día de hoy contempla un balance de gestión realizado entre enero y diciembre de 2016. Esto es por parte de la Agencia Nacional del Espectro, pero les contamos que fueron seleccionados teniendo en cuenta no solo el balance realizado eh, por parte de la Agencia Nacional del Espectro, sino por los temas propuestos por los ciudadanos, eh, quienes participaron en una encuesta, la cual disponible, estuvo disponible en la página web eh, entre el 27 de abril y el 19 de mayo, y cuyos resultados nos compartirá eh, la directora de la entidad en unos momentos. Pero primero queremos preguntarle a la directora cuáles son los aspectos que abordaremos esta mañana. Bueno, para el día de hoy tenemos una agenda relativamente extensa. Esperamos cubrir los puntos clave de, sobre la gestión de la entidad. Vamos a empezar contándoles qué es la ANE para aquellas personas que, que pueden tener un primer acercamiento con, con la agencia. Y les vamos a mostrar las cuatro iniciativas que lideró la entidad durante el año 2016. Las cuatro iniciativas de la ANE fueron disponibilidad de espectro, uso legal del espectro, transformación y aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento de innovación. Después de ver los logros que tuvimos en las iniciativas, vamos a ver también los logros que tuvimos en nuestras tareas misionales, vamos a mostrarles la gestión internacional, que es un aspecto fundamental en la ANI, la gestión administrativa y eh, la presentación de Hacia dónde va vale la entidad. Gracias doctora Suárez. Pero antes de dar paso a la intervención de eh, la directora y las subdirectoras, eh, los invito a ponerse de pie porque vamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. cuál será la dinámica eh, de esta rendición de cuentas. Lo vamos a dividir en dos bloques. En el primero, la directora eh, de la Agencia Nacional del Espectro y las subdirectoras tendrán un espacio para comentar sobre los logros de la entidad y responder algunas preguntas eh, puntuales de los usuarios de la ANE y, y Ciudadanos del Común consultados durante la semana anterior en la ciudad de Bogotá. Finalizado este espacio, tendremos un break y abriremos una sesión de preguntas y respuestas. La duración de esta jornada será máximo de tres horas y se mantendrá estricto orden y cumplimiento en la agenda temática. Los asistentes recibieron a su llegada un formato de preguntas que podrán entregar a la salida del break a las personas pues encargadas y recibirán una evaluación de este evento para que sea diligenciada y entregada al final. Se responderá de forma escrita las preguntas e inquietudes que por complejidad o falta de tiempo no queden resueltas. Le recordamos a todos que pueden interactuar a través de nuestros canales que hemos dispuesto para el desarrollo de esta jornada. Su participación es fundamental para la entidad y le recordamos cuáles son dichos canales: Twitter, ane piso, Colombia y Facebook, ANE.Colombia. Y habilitamos la línea celular 310-248-0804. Damos entonces inicio a esta audiencia de rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro. ANE VIGENCIA 2016. Bienvenidos. Las señales de la radio, la televisión, los celulares e incluso el GPS viajan por autopistas invisibles llamadas espectro radioeléctrico. Y como en toda autopista, si no hay control, se pueden generar interferencia, congestión o abusos que impidan una buena comunicación. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, vigila y controla el uso del espectro radioeléctrico para que todos podamos disfrutar de las telecomunicaciones. ANE, expertos en espectro, al servicio del país. La ANE es una entidad escrita al Ministerio de las Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones. Cuéntenos, doctora Suárez, ¿cuál es la misión de la entidad? Sí, Natalia, nosotros nos encargamos en la ANE de... Vamos a ponerlo aquí cinco actividades fundamentales, gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del uso del espectro en Colombia. Además, somos un asesor técnico del Ministerio TIC y fomentamos el conocimiento en temas de espectro. Esa es nuestra razón de ser y nuestro quehacer. Como, misión, como visión, nos proyectamos al año 2018 como una entidad, con dos adjetivos que son muy exigentes, especializada, o sea, experta e innovadora. Y hemos trabajado fuertemente y seguiremos trabajando en la consecución de espectro para banda ancha y en la modernización de los sistemas de monitoreo que nos facilitan nuestra labor de vigilancia y control. Y obviamente también gracias a ese componente de gestión del conocimiento nos proyectamos como una entidad que no solo divulga el conocimiento sino también favorece la creación de nuevo conocimiento. Bueno, muchas gracias. Los invitamos para que veamos el mensaje del señor ministro de las TIC, doctor David Luna, para esta audiencia de rendición de cuentas de la ANE. Quiero saludar muy especialmente a todos los funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro y a todos los asistentes a la rendición de cuentas que realiza el día de hoy. Lamentablemente no los pude acompañar porque me encontraré fuera de Bogotá. Sin embargo, quise grabar este pequeño video para aplaudir, la labor que han desarrollado de tiempo atrás. En primer lugar, recordar los muy importantes reconocimientos que internacionalmente ha recibido la ANI. el primero de ellos otorgado por la GSMA, nada más y nada menos señalando que han planeado de manera muy juiciosa la utilización, el uso del espectro nacional. En segundo lugar, hacer un reconocimiento por el gran trabajo que han hecho en el proceso de reglamentación de tecnologías como espacios en blanco o de algo futuro pero muy importante, como la utilización y la reglamentación del Internet de las Cosas. En tercer lugar, le hacen un gran favor a todos los ciudadanos cuando diariamente realizan miles de mediciones a través del sistema remoto de medición. Ese proceso ayuda a generarle a la sociedad civil tranquilidad y seguridad de que todas y cada una de las señales que se producen están siendo controladas por la ANE. Y en cuarto lugar, felicitarlos por reducir casi que en un 70% los tiempos para la asignación de diferentes bandas. Por último, no tengo sino palabras de gratitud hacia con Marta Suárez, la directora de la ANE, con su equipo directivo y con todo el equipo humano que hace posible lo que parecía imposible no solo porque lo hacen de corazón, sino porque lo hacen pensando en que el interés general prima sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Doctora Suárez, ya han pasado siete años desde la creación de la ANI. ¿Cómo ha sido la evolución de la entidad? Bueno, Natalia, nosotros fuimos creados, como usted mencionaba hace un momento, por la Ley 1341 en el año 2009 y empezamos funciones en el año 2010. Si ustedes observan en este cuadro tenemos un recuento rápido del marco normativo que ha identificado a la entidad. Inicialmente fuimos creados solamente como una entidad que brinda soporte técnico al Ministerio TIC en temas de espectro. Posteriormente, con el Decreto 93 y 94 de 2010, se, nos, eh, se adoptó la estructura y la planta de personal de la entidad. Luego, con el Decreto Ley 4169 de 2011, recibimos nuevas funciones se modificó la naturaleza jurídica, tuvimos independencia financiera y jurídica, conjunto con la personería. Posteriormente, con la ley de televisión, eh, que es la ley 1507 de 2012, se nos asignaron funciones relativas la, al tema de televisión, a la vigilancia y control del espectro de televisión. Y eh, con la ley 1753 de 2015, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo, se nos entregaron dos nuevas funciones a, asociadas a la expedición de normatividad sobre despliegue de infraestructura relacionada con antenas. Entonces, este ha sido, estos han sido los antecedentes jurídicos desde que se creó la entidad y hoy en día pues ya tenemos lo que les mencionaba al principio de nuestra misión, somos los encargados de gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del uso del espectro. Para la realización de este ejercicio de rendición de cuentas, les contamos que hicimos una, una encuesta. ¿Cuáles fueron los resultados, doctora? Efectivamente, realizamos una encuesta que estuvo en línea, eh, tuvimos un alto grado de participación. Aquí están la, la información de las entidades que participaron, como por sectores. El, la mayor participación fue los proveedores de redes, de, servicios, de redes y servicios de telecomunicaciones, a los cuales les agradezco profundamente sus comentarios. Tuvimos también una participación alta de la ciudadanía, también de la Presidencia de la República, de otras agencias o departamentos del Estado, de las gobernaciones, alcaldías, distritos, eh, distritos o entes territoriales, con ellos hemos venido fortaleciendo nuestros, nuestros, nuestros lazos y nuestro quehacer, de docentes, de estudiantes y de otros. En esta encuesta habían dos preguntas muy abiertas, donde les preguntamos a las personas su opinión sobre la, tarea de la, sobre la gestión de la ANE y también sus necesidades. Nosotros estamos ahorita justamente actualizando nuestro plan estratégico y vamos a proponer la política de espectro, entonces es muy importante escuchar las necesidades de, los, de nuestros clientes. Los resultados de esta encuesta también arrojaron algunas preguntas que vamos a atender bien sea durante esta rendición o que vamos a enviar por escrito eh, después, posteriormente. Gracias, doctora. ¿Cómo es la planeación de la ANI? ¿Cómo se definen las iniciativas en las que debe trabajar y cuáles fueron las que marcaron el rumbo de la entidad en 2016? ¿Cómo las definimos? A partir de los requerimientos que nos hacen nuestros clientes, nos guiamos también por eh, los documentos nacionales e internacionales. Nosotros eh, tenemos en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos en cuenta la política de espectro que está establecida hasta el año 2018, tenemos en cuenta el Plan Estratégico de la ANE, obviamente el Plan Sectorial, que es el Plan eh, Vive Digital para la Gente, y eh, pues bueno a partir de eso plasmamos nuestro Plan de Acción y nuestras iniciativas. El año pasado tuvimos cuatro iniciativas, como les comentaba, cada iniciativa tiene asociadas tres macroactividades que después se desprenden en otros proyectos. Las iniciativas entonces aquí las podemos apreciar, en disponibilidad de Espectro tuvimos tres proyectos, en uso legal tuvimos dos, no voy a, a, a leerlos, en transformación organizacional tres y en conocimiento e innovación tuvimos dos. Dentro de las iniciativas está la disponibilidad de Espectro, una labor que está a cargo de la Subdirección de Vigilancia, de Vigilancia. Gestión y Planeación. ¿En qué consiste en esta iniciativa? Con esta iniciativa buscamos garantizar que los 41 servicios de radiocomunicaciones puedan contar con el espectro que requieren y lo puedan, eh, puedan disponer del recurso en el momento que lo necesitan, usarlo de manera adecuada y maximizar el beneficio para la sociedad. Para tener más detalles sobre, sobre esta iniciativa le voy a dar la palabra a Margarita para que nos cuente más en detalle. Bueno, eh, muchas gracias Marta y buenos días para todos. Como la acaba de mencionar Marta, eh, la, la, la entidad tuvo el año pasado dentro de sus iniciativas la disponibilidad de espectro, dentro de la cual desarrollamos tres proyectos. El primero de ellos es el de planeación y disponibilidad de espectro. Eh, también como lo mencionaba Marta hace un rato, para hacer la planeación estratégica de la entidad tenemos en cuenta unas cosas. Eh, para hacer nuestros estudios, nosotros eh, siempre arrancamos con tres puntos importantes. Uno las necesidades que tiene el país, dos, eh, un benchmarking internacional y tres, eh, la normatividad nacional. Tenemos que revisar qué está pasando con la normatividad nacional. Una vez hacemos esto, encontramos en la mayoría de los casos que se requiere una modificación a nuestro cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia, o como ustedes lo pueden ver en algunos casos, CENAF para, para, para que de pronto lo, lo, lo tengan ubicado. Eh, y entonces, durante el 2016, eso fue parte de nuestro trabajo. ¿Qué hicimos? Adoptamos planes de banda, por ejemplo, para las bandas de 26 gigas, de 27 gigas, de 138 a 174. También hicimos actualizaciones de atribución para bandas como la de 5 gigas y actualizaciones para notas nacionales como la CLM21, a través de la cual eh, hicimos parte del cuadro nacional de atribución eh, el plan técnico de televisión. Todo esto para, hacer un, un, un uso, para tener un uso actualizado y ordenado del espectro. Es por esto que pues el SENAF es bastante importante para nosotros como ANE y aprovecho para invitarlos a, a, a que lo consulten, nosotros lo tenemos publicado en la página de la ANE, con un aplicativo que, que inclusive pues ya creo que muchos de los que están acá lo conocen porque eh, es un aplicativo que ya tiene dos años con nosotros pero quiero que sepan que lo mantenemos actualizado y en permanente administración para que ustedes puedan consultarlo permanentemente. Eh, en esa misma línea durante el 2016 realizamos estudios sobre la banda de 10 gigas buscando un, hacer un uso flexible del espectro. ¿Por qué un uso flexible? La banda de 10 gigas es una banda que actualmente se, se utiliza para enlaces punto a punto. Y lo que hicimos fue estudios que nos permitieran hacer una propuesta para utilizar esta banda también para enlaces punto multipunto. Eh, este estudio lo terminamos a finales del año pasado y es un estudio que van a ver reflejado en la resolución que expediremos este año para... Eh, continuar con la actualización del SENAF. Como lo dije hace un rato, pues es un, es un trabajo permanente de la entidad y este año expediremos una nueva resolución. La que eh, tuvimos el año pasado para todas las actualizaciones que le mencioné es la 441 de 2016. De igual manera, durante el año pasado revisamos y actualizamos las seis resoluciones que contenían la normatividad para el uso libre del espectro este fue un trabajo muy importante para nosotros porque cada día la tecnología se vuelca más al tema de uso libre y eh, con los avances tecnológicos eh, todos los días hay cosas nuevas entonces este fue un trabajo muy importante para nosotros para lo que expedimos una resolución que es la 711 la cual derogó las seis las seis resoluciones que existían anteriormente y adicionamos algunas algunas bandas para uso libre eh, esta resolución también la pueden consultar y pues lo que buscamos es, eh, con este espectro, impulsar la innovación y el desarrollo de aplicaciones. Dentro de estos aspectos que usted comparte, ingeniera, vemos con interés esta resolución que permite impulsar el emprendimiento. Veamos el siguiente mensaje. La Agencia Nacional del Espectro gestiona y planea el uso del espectro en Colombia. Gracias a ello, el país cuenta hoy con más espectro de uso libre para el desarrollo de aplicaciones y tecnologías que nos hacen la vida más fácil. Para conocer los detalles, consulte la resolución 711 de 2016 en www.ane.gov.com. Ane, expertos en espectro al servicio del país. Bueno, eh, desde la creación de la Ane... Mmm, nos hemos caracterizado por trabajar muy de la mano con las fuerzas militares y la policía. Y es por eso que en el 2016 realizamos un trabajo conjunto con la Policía Nacional para determinar cuál es el uso que, se est que está teniendo la institución hoy en día de la banda de 850 MHz y poder proponer a futuro el uso de esta banda. Eh, esto es muy importante para nosotros porque es pues, la Policía Nacional es, son, son eh, nuestros soldados en muchas ocasiones cuando trabajamos con las fuerzas militares y para nosotros es importante que ellos tengan el espectro que requieren para atender sus necesidades de comunicación. En la misma línea eh, revisamos la, el comportamiento de las solicitudes de espectro para bandas micro, de microondas que recibimos, en la presentación podemos ver eh, un ejemplo que es la banda de 8 gigas. Entonces eh, presentamos las, las, las solicitudes que recibimos año a año y esto nos permitió determinar necesidades por banda. En total son 11 bandas de microondas. Acá solo les presentamos un ejemplo eh, en las necesidades de banda, de banda de cada una de las bandas y nos sirve como insumo para hacer una buena planeación, una planeación efectiva de este espectro. Eh, finalmente dentro del proyecto de planeación y disponibilidad de espectro, perdón si suena muy duro, eh, realizamos la actualización del de espectro para IMT. Estas proyecciones las presentamos en el 2013, pero pasa lo, lo mismo, eh, la tecnología todo el tiempo está cambiando, el mercado cambia y nos toca hacer una actualización permanente de esta información. Esta la hicimos en el 2016. Como ustedes ven, lo que nosotros eh, buscamos es garantizar que tengamos que el país, que el país tenga el espectro para eh, los diferentes escenarios de demanda. En azul tenemos el conservador, en línea punteada tenemos el optimista. Como pueden ver, en algunos años casi que alcanzamos el, el, el escenario optimista. Y esto eh, lo que significa para el país es que podemos garantizar que vamos a tener el espectro para poder desarrollar toda la tecnología para las comunicaciones móviles. Eh, el segundo proyecto que está dentro de la iniciativa de disponibilidad de espectro es el de optimización de la administración del espectro. Para este proyecto quiero llamar a Federico Lara para que por favor nos acompañe, pues él es el líder del proyecto y, y, y les va a explicar eh, más en detalle. En este momento eh, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra cuenta arrobaane.colombia. Para que nos, nos acompañen, estamos en este momento ajustando unos uh, temas técnicos con nuestra transmisión en nuestra página web, pero pueden seguirnos por Facebook Live. Gracias, Margarita, y muy buenos días para todos. Uh, tengo tres grandes actividades que les voy a presentar. Todas están enmarcadas dentro del proyecto de optimización de la administración del espectro. Uh, la primera de ellas tiene que ver con la flexibilización, y con la gestión moderna del espectro. La denominamos propuesta de asignación ágil de espectro para la banda E. Es una propuesta que aborda desde los aspectos técnicos, económicos y normativos uh, y su fin es agilizar el tiempo de asignación de espectro. Nuestro objetivo, llegar hasta un 70% uh, de más rapidez en la asignación de espectro. Adicionalmente, estamos proponiendo una nueva banda de frecuencia es la banda E, es una banda entre 70 y 80 gigahertz que va a permitir y esperamos que permita una facilidad en el despliegue de redes de telecomunicaciones, mejora en la calidad de los servicios y responder a, al alto y constante crecimiento que tiene la industria. esto es una propuesta que, estamos, que entregamos al Ministerio TIC el año pasado. El segundo de ellos, parámetros de valoración de espectro. Esta actividad tiene que ver con las fórmulas uh, que utilizan los operadores para pagar por el uso del espectro. Eh, nosotros, digamos que adelantamos investigaciones sobre los diferentes servicios y miramos si es necesario actualizarlas. En el 2016 entregamos una propuesta al Ministerio TIC en relación con los parámetros para los enlaces punto a punto. Asimismo, entregamos una propuesta de contraprestaciones para el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, lo cual se derivó en el decreto 290 de 2017. Adelantamos dos estudios, el primero de ellos para modificar los parámetros de valoración para los servicios satelitales y también adelantamos un estudio para identificar y cuantificar los costos del proceso de gestión del espectro. Revisamos cuáles son los costos de la administración en cuanto a la gestión del espectro cuánto cuesta la ANE o la gestión del espectro por parte de la ANE, el Ministerio, la Autoridad Nacional de Televisión, todos ellos estamos involucrados en la gestión del espectro. La siguiente, por favor. El ter la tercera actividad, uso eficiente del espectro. Um, uno de los objetivos principales de los reguladores es propender que los usuarios utilicen el espectro de una manera eficiente. Uh, adelantamos una investigación preguntándonos qué es el uso eficiente desde el punto de vista técnico. Asimismo, revisamos experiencias internacionales, cómo lo abordan otros reguladores, y llegamos a establecer un modelo matemático que permite evaluar la eficiencia técnica en sistemas, en este caso específicos para sistemas punto a punto. Los pasos a seguir, um, mirar cómo podríamos llegar a implementar este modelo dentro del esquema de gestión de espectro que tenemos en Colombia como también cómo podríamos ampliar esto a los demás tipos de enlaces o servicios. Ahora los dejo con Margarita. Bueno, finalmente eh, dentro de la iniciativa de disponibilidad de espectro tenemos el proyecto de mecanismos de gestión de espectro para promover la conectividad. Eh, dentro de este proyecto eh, desarrollamos dos actividades. La primera fue que definimos los parámetros para Internet de las cosas y... TV White Spaces, eh, espacios en blanco para televisión. Eh, esto con el fin de aunar esfuerzos para reducir la brecha digital y conectar con Internet las zonas apartadas del país. Este es un proyecto pues, que eh, eh, ha sido muy bonito para la entidad, precisamente por estos dos puntos que ustedes ven acá, eh, porque esta es la razón de ser de, de, del gobierno, eh, conectar las zonas apartadas del país. Eh, y finalmente en el tema satelital presentamos dos estudios para dos órbitas, dos posiciones orbitales para Colombia, esto con el fin de garantizar las, la, el recurso órbita espectro que tiene el país en este momento. Gracias, queremos eh, recordarles a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales en eh, Facebook… Eh, que nos puedan enviar sus inquietudes y poder obviamente recibir todas las preguntas que, que, que tengan en estos momentos. Bueno, tenemos una pregunta desde la Universidad Javeriana al respecto, ¿le parece si la escuchamos? Luis Carlos Trujillo, gerente del Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas. ¿Cómo ha contribuido la ANE al despliegue del Internet de las Cosas en el país? Pues primero, muchas gracias a Luis Carlos por, por la pregunta, por estar atento a nuestros proyectos y, pues como ya lo mencioné en algunos de los temas que presenté, durante el 2016 eh, la ANEX pidió la resolución 7.11, eh, con la cual… Reglamentó todo el tema de espectro para uso libre. En esta resolución vamos a encontrar parámetros técnicos de uso, vamos a encontrar las bandas de frecuencia que se pueden utilizar para, para como de, pues que se pueden hacer como de uso libre. Y eh, sobre estas bandas van muchos de los, de, de los dispositivos que de, de, se utilizan en IoT. Eh, es por esto que para nosotros el haber expedido la resolución 7.11 es un gran avance en este tema. Nos genera una base muy, muy sólida para que el mercado pueda empe empezar a moverse en el tema de IoT. Sin embargo, quiero aclarar, como también lo presentamos en, algunos, en algunas partes, eh, está el espectro para IMT, sobre el cual también se funcionan los dispositivos de IoT, y en un futuro eh, podríamos pensar en espectro satelital también. Eh, es importante que todos sepan que tanto el espectro para IMT como el satelital es licenciado y se debe eh, solicitar el permiso correspondiente ante el MINTIC. Muchísimas gracias. Gracias Margarita, subdirectora de la Subdirección de Gestión y Planeación de la ANE. Ya más adelante estaremos hablando de otras de las actividades a cargo de esta área durante 2016. Por ahora queremos recordarles nuevamente nuestros, nuestros canales, eh, nuestras redes sociales, arroba Ane, Colombia, en Twitter, y en Facebook, Ane.Colombia. Otra de las labores que desarrolla la Ane es garantizar el uso del espectro, una labor a cargo de la Subdirección de Vigilancia y Control, en cabeza de la abogada Janet Jiménez, a quien saludamos y queremos preguntarle qué es lo, que, lo más destacado en este sentido que tenemos para contarle a la ciudadanía, Janet. Bueno, muchas gracias Natalia. Eh, buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en la rendición de cuentas. Les haré un recuento de cuáles fueron las actividades principales que realizó eh, la Subdirección de Vigilancia y Control en el 2016. En la iniciativa Uso Legal del Espectro se realizaron dos proyectos. Uno, Innovación Tecnológica de la Infraestructura de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico, donde se hicieron tres grandes acciones. Una, que fue la actualización de equipos de medición portátiles en las cuales se repotencializaron los analizadores de espectro eh, con miras a que la búsqueda de emisiones ilegales e interferencias se hiciera en un menor tiempo del que se venía haciendo. En la segunda acción, eh, de adquisición de equipos de medición de campos electromagnéticos, cuando inició la ANA en el 2010 se le asignaron los equipos de medición que, traía, eh, que venían funcionando en el MINTIC y en el 2016 se hizo la compra de dos equipos que van a la vanguardia de las nuevas reglamentaciones eh, de la UIT. En la tercera acción hubo una expansión del sistema de monitoreo remoto que, nos logró, eh, que logró que la ANE tuviera una cobertura al 75% de las estaciones autorizadas por el MINTIC. Eh, en el 2016 iniciamos con 17 equipos instalados en las ciudades principales eh, del territorio nacional y con un contrato que se celebró en la vigencia de 2016 para la compra de nuevos equipos, se adquirieron 13, los cuales serán instalados en eh, ciudades intermedias. Así, logramos terminar el 2016 con una cobertura, como ya les había dicho, del 75%. Para entender mejor el tema, y el que continúa con reglamentación de espectro, los invito a ver un video. Están por todos lados. Antenas, antenas y sus señales. Están por doquier. Pero yo siempre ando preparado y protegido. Este lo uso para días de playa y de sol. Y este lo utilizo cuando hay tormentas eléctricas. Uno no sabe cuándo llegan. Ay, él ya inició su colección. No hay nada que temer. En todo momento y en todo lugar, las antenas nos permiten comunicarnos. La Agencia Nacional del Espectro verifica y garantiza que los niveles de exposición a campos electromagnéticos sean los adecuados. Esta información es pública y está disponible a través del Sistema Nacional de Monitoreo en www.ane.gov.co. No hay que volverse loco con el tema. Bueno, eh, el segundo proyecto es normatividad del espectro radioeléctrico. A través de la, del Plan Nacional de Desarrollo se le atribuyeron competencias a la ANE eh, para que reglamentara el tema relacionado con exposición de campos electromagnéticos, teniendo en cuenta eh, el miedo y la zozobra que tenía la ciudadanía cuando se instalaban eh, antenas en su entorno. Así las cosas, la ANE eh, preparó, 30, eh, preparó mesas de trabajo con los operadores para eh, concertar temas técnicos, luego a través de charlas, eh, foros y talleres se le dio la oportunidad a la ciudadanía que se pronunciara sobre dicha reglamentación expidiendo así la resolución 387 del 2016. Resolución que fue derogada por la resolución 754 que además acogió y eh, publicó a toda la ciudadanía y a los operadores y todos los usuarios los cuadros técnicos para la medición de exposición a campos electromagnéticos. Eh, lo que se pretende con esta resolución es primero dar un parte de, de tranquilidad a la ciudadanía, por el despliegue de infraestructura para mejorar las comunicaciones y que este sea un insumo para que las alcaldías locales y los diferentes entes territoriales puedan hacer una mejor planeación del ordenamiento territorial. Gracias, Janet Jiménez, Subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro. La transformación y aprendizaje organizacional también fueron protagonistas durante el 2016 en la ANE. Para hablar sobre esta labor de fortalecimiento y desarrollo del, de lo tecnológico y del sistema integral de gestión, invitamos a la abogada Sonia Cáceres, subdirectora de Soporte Institucional de la entidad. Gracias Natalia, muy buenos días para todos. La Subdirección de Soporte Institucional tiene a su cargo la gestión de la Iniciativa de Transformación y Aprendizaje Organizacional, que es una iniciativa que es transversal a toda la organización y que tiene como objetivo principal y primordial el fortalecimiento de la gestión institucional de la entidad, con el fin de cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y usuarios, básicamente buscando adoptar las mejores prácticas de gobierno y obviamente con el cumplimiento de toda la normatividad que nos rige en la materia. En este sentido, la Iniciativa de Transformación y Aprendizaje Organizacional ha venido trabajando desde la vigencia de 2016 y continúa...